Buenas tardes, buenas noches para los que nos están viendo Ahí en vivo, estoy acomodando un poquito acá la cámara pero creo que ahí se ve un poquito mejor ¿Cómo les va? Estamos ya en nuestro estudio de jueces Jueces, sesión número 4 Vamos a intentar realizar la misma eh, La misma modalidad de siempre Copiar el link de este video y pasarlo a el grupo de WhatsApp para nuestros hermanos que nos están viendo en directo, para los que nos están este, eh, acompañando también en nuestro, eh, en nuestro tiempo de... A ver, voy a poner acá Facebook, ahí está, de estudio bíblico. ¿eh? Ahí vamos, porque me parece que entré por otro lado y no podía copiar el link. Ahí estoy copiando el link, perfecto, copio el link. Sí, se está escuchando el volumen, eso es lo que deseo que te suceda, porque si se escucha el volumen es buenísimo. Bueno. Ahí está, ahí está, se está repitiendo. Bien, esperemos que no se siga repitiendo y vamos a comenzar, ahí está. Ya comenzamos, ahí ponemos... Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Acá estamos acompañados en, en este martes, un martes muy especial para nosotros. Algo de agüita parece que cayó por aquí, en el lugar donde queremos que caiga en el suyuque, allá en el patio. No sé si cayó, creo que muy poquito, unas gotas nada más, pero agradecemos por lo que hay. Estamos con una sequía bastante pronunciada aquí en San Luis, y una una gotita eh, es algo y, y agradecemos por eso y bueno, y después ya entrada casi la, la la noche no ya se despejó todo ya no tenemos probabilidad de lluvia ya no, si sí, se, se nos fue se nos fueron las nubecitas y bueno es lo que nos está pasando, hola Norma bienvenida, ¿cómo andas Norma? bendiciones, Norma Edit está ahí en en directo a través de creo que de Facebook así que gracias estar ahí. y bueno ¿qué les pasa? Ahí está. Bueno, espero que si se va un poquito internet. Hola Luis, hola Isaura, bendiciones. Si se va a internet, disculpen porque se ve que la conectividad no es del todo buena. Eh, yo estos días estuve en mi casa también con muchos problemas de conectividad. No sé si ustedes también estuvieron. ¿Vos no? Este, yo sí. Yo tuve bastantes problemas de conectividad estos días y eh, calculo que debe ser el eh, el proveedor general, porque con diferentes antenas no, no, funcionaba la, no funcionaba la cosa. Así que bueno, oramos, oramos y nos ponemos ya a analizar este capítulo 6 de Jueces, que es el que vamos a estar eh, hoy abordando. Oramos, Señor, gracias por esta hermosa tarde, por esta noche ya que estamos comenzando. Gracias por este día, aún gracias por tu palabra, gracias por la vida de Gedeón y por lo que vamos a estar compartiendo a través de este capítulo 6 de Jueces. Gracias por los que nos están acompañando a través de Facebook Live y gracias a aquellos que también nos están viendo en la semana, nos ven en otros momentos, los que están aquí en, en vivo y en directo compartiendo eh, este momento también en, eh, en la presencialidad, te agradecemos. Y Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos hables, que nos puedas estar eh, compartiendo también de tu gracia esa tremenda bendición que, que no merecemos recibir, pero que vos siempre voluntariamente nos querés dar. Gracias, gracias por todo. En tu nombre nos ponemos eh, bajo tu autoridad y resistimos todo ataque del enemigo, Señor, aún toda enfermedad y todo toda problemática que está viniendo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo resistimos y nos declaramos libres. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Amén. Oh, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Acá Buenas noches. también hay... Se sumó ver Ojeda también. Buenas noches. Les pido un poquito de paciencia a los que están en Internet porque estoy viendo que la conectividad no es la mejor. No es la, la ideal. Es, veo baja conectividad. Esperemos que eh, soporte Internet y que podamos tener una conectividad este, un poquito más estable en esta noche. ¿Qué les parece si comenzamos ya nuestra sesión 4? Consulto. ¿Vieron el video que nos compartió el Pastor J. de Grill? Sí. Sí, ¿lo vieron? Sí, sí. Acá me dice que no, Gaby. Vos sí lo viste. Sí, sí. ¿Sí ¿Lo vieron? Es, ¿Les pareció interesante no lo sí, que mujer, compartió? Sí. Sí, hay unas frases ahí que, bueno, ahora las vamos a repetir, pero que están muy, muy buenas, muy buenas esas frases, eh, eh, como que para, para poder dar una introducción. Hoy lo que vamos a estar viendo, ahí me dice Norma que sí, lo vio. Hola, Mónica. Bendiciones. Hola, eh, Martín Gongo, Góngora. Estás ahí, ok. Qué bueno, eh. qué bueno. Este, eh, eh, Isaura dice que también lo vio Isaura. Qué bueno, Isaura. Interesante, ¿no? Interesante lo que comenta. ¿Qué te parece si leemos ya y nos metemos de lleno? Porque hoy solamente vamos a ver eh, hasta el versículo 40 del capítulo 6, que vendría a ser la primera parte donde vamos a estar compartiendo el llamamiento de Gedeón y su confirmación en ese llamado, que es lo que eh, abarcan estos eh, primeros versículos. Entonces, vamos a ir leyendo allí la palabra del Señor. Yo te voy a compartir en la versión Reina Valera. Vos fíjate la versión que vos tengas, la que mejor se te adapte. Y comenzamos ahí. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,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 primer encuentro que tiene, o estos primeros encuentros, porque no fue uno solo, con Dios, el mismo Gedeón. Y aquí comienza hablándonos, si te fijaste en el material, en el PDF, hablándonos de los miedos. Es algo recurrente los miedos que nosotros podemos tener. ¿sí? Hay miedos que, eh, dice ahí J.D. Grill, eh, cuenta miedos... Este, eh, casi insólitos, como miedos que son muy, eh, muy frecuentes, ¿no? miedos a las arañas, miedos a, miedos a, la, a la oscuridad. Hay, mucha gente, hay gente que no puede dormir con, con las luces apagadas, tiene que dormir con una lucecita prendida porque tiene miedo a la oscuridad. Ni que hablar del miedo a la muerte. Hay personas que tienen miedo a la muerte y que hacen infinidad de cosas por temor a la muerte. Y, y tienen eso, ese miedo recurrente. Y miedos de cualquier tipo. miedos a, a, ¿Hablaba algo del miedo al número 8? Sí. sí. ¿no? En el video hablaba de un miedo... Yo digo, bueno, sí yo tampoco lo sabía, pero no me sorprende porque en, en la diversidad de lo que nosotros vamos a estar este, eh, abordando acá, eh, existen diferentes tipos de miedos. Yo no sé cuáles son tus miedos, si es que los tenés... <risa> creería yo que todos tenemos, no sé si este, eh, enumerarlo como un gran miedo, pero todos tenemos algo de temor. Hay algo que nos preocupa a todos. ¿sí? Hay algo que nos, que nos pone, ¿no? Y acá me miran con una cara como diciendo, me parece que hay, hay varias cosas, no una sola, ¿no? Y es verdad, es verdad. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cuando vemos el caso de Gedeón, este juez, que estaba lleno de miedos, a veces enfatizamos o sobredimensionamos lo que le sucedía a él, pero en realidad tenemos que entender todo el contexto. Hoy preguntarte a vos o a cualquier persona cómo ve el futuro de, de nuestra sociedad, de la familia, tu propio futuro, cómo lo ves. Y todos diríamos con un dejo de incertidumbre, no sé lo que puede llegar a pasar. Porque primero que estamos en una situación bastante crítica como país, pero más allá de eso también estamos en una situación crítica social, crítica económica, y creo que aparte tenemos nuestras propias crisis, más allá de lo externo, hay crisis interna. Si ustedes prestaron atención, este domingo comenzamos con una campaña que tiene que ver con la paternidad de Dios, y el primer enfoque que, que, que estuvimos viendo fue nuestro, eh, nuestra relación con nuestro papá Dios. Y cómo evidentemente la figura paterna, o la no sanidad de nuestra figura paterna, la, la, poca, este, eh, la poca imagen que a veces... No digo que siempre, porque no todos los casos son iguales, pero que a veces este, acontece con nuestros padres terrenales, afecta a nuestra relación con Dios. O sea, esa, ese distanciamiento o esa eh, distorsión de una imagen paterna que no está sana en vos, en mí, afecta. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque todo esto que estamos diciendo le estaba pasando a Gedeón. Y Gedeón tenía su propia crisis interna, pero aparte tenía toda su crisis de social, de su sociedad, estaban siendo atacados por los madianitas. Y veamos, ahí nos dice este, los puntos claves de la enseñanza de J.D. cuando estuvo hablando, él nos habla de la valentía. Y él habla de la valentía en... este eh, en un ámbito que la verdad que lo encuadre de una manera muy, muy buena, no él dice algo que, que después lo vamos a volver a reiterar, él dice que Dios no llama a los valientes, sino que hace valientes a los que llama. Claro, y, y al cambiar el, el enfoque de esto, ahí volvemos a entender lo que Dios hace con vos y conmigo. Dios no me llama en mi condición actual, sino que Dios me llama sabiendo que mi condición va a cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que le pasó a Gedeón, nosotros lo solemos decir, Señor, yo no tengo fuerza. Y bueno, y ahora lo vamos a ver, que Gedeón pone una cierta cantidad de argumentos que son todos ciertos, válidos pero que a, la, a los ojos de Dios estaban de alguna manera cortando o coartando esa, esa mirada de Dios que tenía sobre un Gedeón que iba a cambiar. Ahora, vamos a, a, a abordar un poquito esto de la valentía. ¿Te consideras una persona valiente? Sí, ¿No? Vos decís que no sos valiente. ¿sí? ¿Te considerás? ¿Eh? Acá está Alejandro. Oh, mira, miedo a la oscuridad, dice Luis. ¿sí? Este, los que están ahí en el, en el chat, ¿se consideran valientes? Acá, ¿te considerás valiente? De vez en cuando. Para algunas cosas sí, y para otras no. ¿Sí? ¿Para qué te consideras? si tenés algún ámbito en tu vida que te consideras valiente? A ver... ¿En qué decís, bueno, yo soy. Sí, sí, sí. Pero en situaciones diarias, ¿en, en qué decís vos yo soy valiente? Yo soy valiente en esto. Y creo que yo al menos ¿En ninguna? O sea, si tenés que matar eh, algunas alimañas, ¿lo haces? Ah, sí, Ah, bueno, ahí está, viste, entonces vos ves una araña y decís, no, ay", viste que algunas personas se suben arriba de la mesa y. Y pega unos gritos, Ahí sí, ahí, ahí sos valiente. ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Eh? Ahí no sos valiente. ¿Viste, ¿Viste que el, el concepto de valentía depende de, de, de, de todo el contexto? ¿Sí? Algunos les tienen miedo a las, eh, a las víboras o a las serpientes. Y ve una serpiente, por más que por ahí esa serpiente no, tiene, no tenga este, ningún tipo de, de, de, de peligro, pero esas personas se ponen... Fóbicas, ¿no? ¿Vos tenés miedo? ¿No? ¿Hay, hay personas que tienen miedo a los sapos. Viste que vos le tenés asco, ¿no? Y se te viene ahí un, un sapito, ¿no? Bueno, ¿qué es la valentía? ¿Qué sería la valentía? ¿Cómo la podríamos definir la valentía? La falta de miedo. El coraje, ¿no? El enfrentar. Y si vos te pones a pensar... Todos tenemos algo de valientes y todos tenemos algo de cobardes. No es que somos cobardes al 100% o valientes al 100%. Por eso comenzamos con los miedos. Y cuando comenzamos con los miedos decimos, bueno, hay parte de, nos de nosotros que tiene miedos y hay parte que no. Y lo que vamos a tratar de enfocar es cómo salir de los miedos y cómo esa valentía que ya está en nosotros, aplicarla a las situaciones donde no las aplicamos. Porque ya hay valentía en vos. No te consideres un cobarde porque no sos un cobarde al 100%. Y tampoco te consideres un valiente al 100% porque en algunas áreas flaqueas. ¿sí? Ahí dice Norma, este, eh, ha tenido varios accidentes en la moto y no tuvo miedo y se ha vuelto... Vea, eh, está buenísimo. ¿Eh? Mónica dice, este, eh, es valiente frente a una situación violenta. ¿Viste? Frente a una situación violenta. Y bueno, ahí está. ¿eh? Alejandra dice, eh, bueno, los miedos a las alturas. ¿eh? Porque en algún momento vamos a tener que enfrentar nuestros miedos. Yo no te digo que vayas ahora y salgas este, a, a buscar eh, esas situaciones riesgosas para que vos tengas eh, la prueba de que sos valiente. No, no te estoy diciendo eso. No, no, no. no. Pero Dios te está viendo y me está viendo como lo vio a Gedeón. Y vos fijate que cuando se le presenta el ángel de Jehová, ¿viste cómo se le presenta? ¿Cómo le dice? ¿Varón esforzado? Y ahora vamos a este, estar eh, ampliando esto. La sesión anterior había terminado que, ¿te acordás cuántos años habían de, de paz? Eh, con Débora y eh, sí, ¿te acordás? al final del capítulo 5 40. 40 años ah, ahora ¿cómo comienza esta nueva eh, fase o este, este nuevo capítulo? No siento, no otra vez el mismo patrón de conducta otra vez se repite el mismo patrón y esto lo vamos a volver a ver otra vez los israelitas vuelven a hacer lo malo Otra vez claman al Señor Y otra vez Dios contesta Otra vez Dios Dándome una nueva oportunidad A vos, a mí A cada uno de nosotros Dios nos vuelve a dar una oportunidad Porque nosotros somos La verdad Que bastante Sí, ahí dice Isaura 40 años Hola Edith, bendiciones Acá está este Edith Pérez también Somos bastante complejos ¿Cuántos de nosotros trabajamos con personas? Vos trabajás con personas, vos trabajás con personas... Bueno, vos estás en el taxi con personas, ¿no? Y las personas somos complicadas. ¿O no? ¿No es cierto que somos complicados? Y nosotros mismos somos complicados. Vos fijaste que si somos honestos, realmente honestos, ahí Alejandro también trabaja con personas, somos honestos, nosotros somos complicados de tal manera que a veces en el mismo día cambiamos de opinión sobre un tema dos o tres veces, o no. Fíjate lo, compl lo complejo que somos, que nosotros mismos cambiamos de opinión sobre un tema a veces en el mismo día por nuestras inseguridades, por nuestros temores, hablando de los temores, y entonces cambiamos de posición. Y a veces tenemos la sabiduría de no estar diciendo que cambiamos de opinión, pero si estuviéramos diciendo todo el rato, la gente no se enloquecería si, si nos tiene que hacer caso a, a nuestros vaivenes emocionales. Porque sí, porque no, porque no sé, voy a ver, sí, no sé, y, y, y, y avanzamos, retrocedemos, este, damos un pasito al costado, somos... Somos y, y, y me incluyo y te incluyo a vos somos complicados, ¿no? Bien. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Y por qué volvemos a esto? Madian vuelve a oprimir o el pueblo de Madian vuelve a oprimir al pueblo de Israel. Sí, antes habíamos visto a los Moabitas, ahora los Madianitas. Los Madianitas tenían otra estrategia. ¿Cuál era la estrategia de los Madianitas? es parecida a la estrategia que hace el enemigo con nosotros. Por eso está muy bueno este ejemplo, o este, eh, eh, este eh, relato de, de, de Gedeón y, y su liberación. Porque los madianitas son un arquetipo, un prototipo del mismo Satanás. ¿Qué hacen los madianitas? O ¿qué hacían los madianitas? Debilitaban de tal manera al pueblo de Israel, ¿para que no puedan tener sus cosechas para que no puedan alimentarse bien, para que estén débiles y así ir conquistando, conquistando, conquistando. ¿Qué hace Satanás con tu vida y con mi vida? Nos va debilitando. ¿Sí? Muchas veces, ¿cómo nos debilita y nos comienza a este, ir nos va acercando y nos va quitando bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo nos quita? Y bueno, nos va poniendo las tentaciones, y nosotros que somos bastante poco inteligentes, caemos en pecado, hacemos caso a las tentaciones, y nos damos cuenta que las tentaciones son solamente tentaciones y no es pecado, y entonces ahí comenzamos a distorsionar las cosas. Obviamente que sobre nosotros comienza a bajar la bendición de Dios... Dejamos de alimentarnos espiritualmente, nos debilita, nos debilita, nos debilita, hasta que nos conquista. Que eso es lo que estaban haciendo los madianitas. Los madianitas tenían esta estrategia diabólica, diabólica si lo miramos desde el punto de vista espiritual, ¿sí? espectacular para, para, su, para su manejo, y entonces iban quitando la, la posibilidad de que se fortalecieran los israelitas. Por eso lo que hacían... No era robarles, la eh, o sí, robarles, este pero no era, no era este, atacarlos de, de un principio, sino ir debilitándolos. Los debilitaban, los debilitaban, los debilitaban, hasta que iba a llegar un momento en que los iban a terminar de conquistar. Y ahí estaba este, eh, eh, el, el pueblo de Israel. Eh, claro, los, así nos hace el mismo, o oh, la Delia, nos hace, el mismo Satanás dice acá, Mónica, nos aísla para que nos quedemos solos. Nos va aislando, ¿sí? Nos va aislando, nos va aislando, nos va aislando. Y cada uno se va quedando en su islita y dice no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Y ahí, nos, este, eh, cuando nos aísla, ahí nos ataca del todo y nos termina de este, subyugar, conquistar, oprimir. Y bueno, ponemos lamentablemente peor de lo que estamos. Bueno, así estaban los israelitas, y ¿qué hacen los israelitas cuando se ven perdidos? Lo que hacemos todos, clamamos a Dios. Lo que hacemos todos, vos que estás más cerca de Dios, pedíle a Dios porque estoy en esta situación que no doy más. ¿Sí? Te habrán dicho en tu, en tu ámbito laboral, escolar, vos que vas a la iglesia, pedir a Dios porque estoy complicado, estamos haciendo cadena de oración, ahí nos acordamos de Dios. Cuando estamos en lo último nos acordamos de Dios. Y ahí nos acordamos que Dios puede salvarnos porque ya nos salvó otras veces. Y esto es lo que estaban haciendo. Ahora, Dios antes de levantar a un, eh, a un juez hizo algo maravilloso. ¿Qué hizo Dios antes de levantar a Gedeón? Fíjate lo que dice los versículos 8 al 10 de este capítulo 6. ¿Alguien lo tiene ahí? 8 al 10. ¿Qué hizo Dios ahí? Dice, ver, el voy. Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras te dije yo soy el señor tu dios no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives pero no me hiciste caso después el ángel del señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del plan de Elbiese. Eh, de Avieser. Gedeón, hijo de Joás. Hasta ahí nomás, hasta ahí O sea, ¿qué hizo Dios? Antes de levantar a Gedeón, ¿Qué, ¿qué hizo? Eh, me moría. ¿Hizo memoria a través de quién? De un profeta. ¿eh? De un profeta. Levantó okay. un profeta. Esto está interesante porque esto se va a volver a repetir. Uh -huh. O sea, el periodo de jueces es un poco el compendio de la historia de Israel. Israel fue de, de, de, de, de este comportamiento eh, eh, bipolar, yendo de Dios y escapándose de Dios, haciéndole caso a Dios, no haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotros. ¿Y qué empezó a hacer Dios? A partir de este momento comienza a levantar profetas. Profetas. Profetas, que no es que los, los profetas... Eh, a veces, cuando hablamos del don profético, pensamos que es un, un don que va a venir para alertarnos sobre lo que va a suceder, que de hecho es parte de la profecía, pero también la profecía es la palabra de Dios amonestándonos o recordándonos lo que Dios ya nos dijo. Por eso, en parte, se este, cree este, eh, bíblicamente que aquellas personas que nos van compartiendo las palabras también están ejerciendo un poco el rol del profeta, que nos están dando a conocer la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios levanta. Levanta un varón, no dice el nombre, ¿viste que no dice el nombre? No. Ni tampoco dice dónde fue, no nos pone ni ubicación ni nombre, pero dice que levantó un varón para que él... Este, diga estas palabras, y estas palabras son palabras que vienen directamente de Dios y que amonestaron al pueblo para que se den cuenta de que la situación era una situación compleja, como la que estás pasando vos y como la que estoy pasando yo. ¿Cuándo tenemos situaciones complejas? Tener situaciones complejas, ¿no? ¿Cuándo tenemos situaciones que no, no son fáciles de resolución? Viste que a veces estás en una situación que decís, si hago esto, se complica esto otro. Si hago esto otro, se complica esto. Si no hago nada, se complica todo. Y entonces decís, ¿qué hago? Voy para este lado, tengo complicaciones de este punto. Voy para este otro lado, tengo complicaciones de este otro punto. No hago nada peor que hago. ¿Eh? ¿Para dónde voy? ¿Cuántos estamos en situaciones parecidas? ¿Eh? Levantamos las dos manos, los pies, estamos en situaciones similares, decimos, ¿cómo sigue esto? Así estaba el pueblo y Dios levanta y dice, bueno, antes de solucionar, antes de traer la solución, vamos a ver dónde estamos. Dios siempre nos ordena. Dios siempre ordena y ¿sabes cómo? Hoy me dice acá, dice... Eh, Martín, un día bravo ¿no? Sí, algunos hemos tenido días bravos estos, estos últimos días Dios siempre nos ordena y Dios siempre nos ubica y dice, bueno, mira tu situación es esta vos estás en esta situación llegaste acá, como le dijo Israel ustedes están acá porque no hicieron caso, porque no escucharon porque se apartaron porque este, me dieron la espalda y llegamos a esta situación Acá estamos. Parecido al médico, ¿viste? Que el médico antes de darte un diagnóstico dice, vamos a hacer todos los análisis. Y te hace los análisis para decir, bueno, mira, tenés altos los triglicéridos, y ahí ya empezamos, oh, ya está, dieta, ¿no? ¿Sí? La presión la tenés por las nubes, oh, pastillas, o. Oh, todo mal, ¿viste? Entonces, y cuando te hace el recuento, te dice, ¿querés que hablemos? No, ¿viste? Va a decir, no, así ya sé, ya sé. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, Dios te hace eso, ¿no? Te pone y te dice, a ver, vamos a ver, la situación. Tu situación está así. Vos estás con esta situación, vos tenés esto. ¿Cómo llegaste acá? A veces le decimos a Dios, yo no sé por qué llegué así. No, sí, sabemos. Sabemos por qué llegamos así, sabemos por qué nos están pasando las cosas, sabemos lo que... Y, a, y algunas decimos, bueno, pero esta parece que la ligue de rebote. Y sí, a veces es como que cuando estás ahí en el en medio del... De la tormenta, este, un par de horas parece que vienen de, de, de otro lado, pero en realidad es la misma tormenta. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero bueno, ahí estamos. Cuando nosotros estamos en esta situación, tenemos que entender que lo que aparentemente es una disciplina de parte de Dios, en realidad es parte de la solución. Porque Dios nos tiene que ordenar. Porque evidentemente estamos. Desordenados Y evidentemente Hay cosas que no, les, no las estamos haciendo bien Y si seguimos Sin entender por qué Las cosas no, no están funcionando Vamos a seguir Repitiendo el patrón O sea, si Dios me viene y me, y me salva Y me saca de todas mis situaciones Complicadas y dice, bueno, mira Hago así, Dios lo puede hacer Hace un chasquido de dedo, viste como La película de, de, de este, Avengers el que hizo Yacquido de Dios mitad del universo desapareció, este, bueno, en realidad Dios lo puede hacer y desaparecemos todos. No, no necesita a Thanos y a todos los demás estos que, que, que salen ahí en la película. ¿no? Este, eh, Dios puede solucionar mis problemas. Ahora, ¿de qué sirve que me solucione todos los problemas si mañana voy a estar de nuevo haciendo lo mismo? Entonces Dios que dice, mira, antes de solucionar de, de, de los problemas vamos a ver dónde estás y vamos a ver qué tenemos que hacer para no volver a repetir. Esto, si lo vemos mal, decimos Dios me está disciplinando, decimos Dios me está castigando, Dios me está poniendo... No, en realidad lo que me está es ordenando. Y lo que me está haciendo es, comienza un proceso de sanidad. Me está tratando para que yo expulse la enfermedad. De mi, propio, de mi propio mal, de mi propio pecado, y que comience a cambiar. Y esto estaba haciendo con Israel, y comienza a cambiar. ¿sí? Ahora, fíjate vos que Dios ya hizo eso con Israel antes, y ya Dios le, le mostró su fidelidad porque Dios fue fiel con Israel, ¿o no? Ya lo salvó antes, y ya mostró que lo salvó antes, y de hecho ahora los va a volver a salvar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos recibido un trato parecido de Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos ha salvado? Y por eso, volvemos a recurrir a Dios. Entonces, esta historia comienza y digo, yo miro este capítulo 6 y estoy mirando parte de mi vida. Estoy mirando y diciendo, ah, me parece que esto es lo que me está pasando a mí. ¿Esto es o no? Y ahí lo vemos... Después que pasa esto, Dios dice, bueno, ahora voy a levantar un muchacho, un hombre, una persona, voy a levantarla. Y levantarla para que pueda sacar a mi pueblo de esta opresión. ¿Y a quién busca? Busca a, a alguien... Fíjate qué interesante. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando lo encuentra Dios? ¿Qué estaba haciendo? Se estaba escondiendo el medianito, pero estaba haciendo algo. Estaba separando el trigo del. Claro, de la cizaña. O... Sí. sí. ¿Ustedes saben por qué se separa el trigo de la cizaña? Eh, para, para identificar cuál es el producto sí. ¿Cuál es el, el, lo verdadero? Ah, claro. claro. ¿Y saben por qué se separan? Porque son iguales. Ahora, el trigo pesa más que la cizaña. O sea, el, el producto es igual. La cizaña y el trigo son iguales. Uno las mira y no no, no, no, no tiene diferencias. ¿Cómo se diferencia? El peso. El, el, el trigo pesa más. Por eso lo estaba tirando para arriba y estaba haciendo esta tarea. ¿Eh? Que era un lagar? Era un lugar este, donde se pisaban las uvas, metido en la tierra, ahí estaba escondido y tenía que hacer mucha fuerza en el lagar porque para que el viento pueda hacer su, este, su efecto de limpieza, uh -huh. tenía que tirarlo muy alto. ¿Pero por qué hacía esto? Estaba escondido. Y vuelvo a preguntar, ¿qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo encuentra? Estaba trabajando. Dios no llama a personas que no trabajan. No sé si te dice algo eso, uh -huh. pero si no te dice nada, no es para vos, y si te dice algo, está buenísimo. Dios no llama a personas desocupadas, Dios llama siempre a personas que están realizando tareas. Porque a veces decimos, ay, Señor, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me, no me tenés en cuenta? Y estoy todo el día haciendo nada. Y si estoy haciendo nada, Dios no me va a usar porque yo no estoy en condiciones de ser usado. Tendré que salir de mi estado de, de inactividad. Por ahí estoy pasando un pozo depresivo. Y si estoy pasando un pozo depresivo, necesitaré ser sano primero para salir de mi depresión, o de mi angustia, o de mi eh, situación este, eh, agobiante, y luego Dios me va a comenzar a usarme. Pero si no estoy en actividad, Dios no me va a ocupar. Dios siempre llama a personas activas. Dios siempre llama a personas que estén en actividad. O sea, si vos estás en actividad, sos propenso a que Dios te llame. Y si no estás en actividad, necesitas comenzar a activarte, porque no va a funcionar de otra manera. No va a funcionar de otra manera. Y vas, va, vamos, vamos a tener que ayudarte a salir de tu situación, a salir de tu este, inactividad, a salir de tu pasividad. Y de hecho, esto es lo que tenemos que salir, tenemos que salir de nuestra pasividad, y no importa si está todo mal, porque acá estaba todo mal. Acá los Marianitas venían y arrasaban y robaban y hacían, estaba todo mal. ¿Pero qué estaba haciendo este muchacho? Trabajando en medio de la crisis. fíjate si esto no nos habla a nosotros. Porque a veces decimos, no, está todo mal, no puedo, no, me pagan dos mangos, no, no, no puedo hacer eso. Bueno, si no haces nada, si no haces nada, no va a pasar nada. Porque 0 más, más 0, ¿qué es? 0. 0 más 0,5 es 0,5. Ay, pero es muy poquito. Y, y, es algo. ¿Algo tengo que hacer? ¿O no? Gedeón, eh, ¿hacía mucha diferencia haciendo eso? No. Pero estaba haciendo algo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Algo. Alguito. ¿Sí? Y ahí nos cuenta, ¿eh? poquito, pero hacemos. ¿Eh? Y ahí nos cuenta este, J. De Grill que este, estaba ahí, que era, eh, no era una educación para, para trillar, pero bueno, ahí estaba tratando de hacer, que estaba eh, con miedo, y ahí se le aparece Dios. ¿Y qué le dice Dios? Como dijimos recién, Varón, esforzado y valiente. Casi que si fuera una ironía, valiente, guerrero sería, ¿no? ¿Eh? Casi una ironía. Y lo mira Gedeón como diciendo, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién hablas? Eh? Mirando al costado a ver si no hay nadie acá. ¿Me estás hablando a mí? Y dice acá en la ojeada al hebreo, Dice que cuando le llama valiente guerrero, dice la Biblia latinoamericana, o varón esforzado y valiente la reina Valera, es, en hebreo es Gibor Hashil, así sería, Gibor Hashil, y es usada en el Antiguo Testamento para describir a personas, a hombres excepcionales de guerra. El ejército de Josué era los Gibor Hashil, los hombres fuertes según la reina Valera o valientes guerreros, los hombres de guerra según la reina Valera o valientes guerreros. De, de Saúl también eran gibor hashil los valientes de David eran gibor hashil son ejemplos de personas, de hombres de guerra y de valor. Y cuando el ángel le dice a Gedeón, le dice que él es un varón esforzado y valiente, entonces ahí Gedeón dice, ¿será que Dios me está diciendo algo? ¿Será que Dios me está hablando? Y cuando Dios me mira y me dice vos vas a poder hacer esto, y yo miro al espejo y digo, el que mira al espejo no lo va a poder hacer, porque ya se equivocó muchas veces y, y ya metió la pata y no va a poder hacerlo. Pero Dios, dice, J. De Gris, no llama al valiente, sino que hace valiente al que llama. Y me está mirando y Dios dice, te estoy viendo valiente. Y Dios me llama sabiendo que Él me va a cambiar, a y que Él va a hacer algo mucho mejor de mí, y por eso me llama. Porque si no, siempre le va a poner las excusas, le a decir, no, mira no puedo. Vos sabés que cuando Dios comienza a mirarme a mí, me ve valiente, esforzado, me ve alguien útil. Y fíjate que acá nos hace una pregunta en el, en, en el PDF, dice, cuando le ha pedido a Dios que haga algo que siente que no está preparado para hacer, ¿cómo te fue? Viste que por ahí este, sentís que, que Dios te está diciendo tenés que hacer tal cosa, y vos decís, pero yo no estoy preparado para eso, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue cuando eh, te animaste a hacerlo, cuando Dios te llamó? Y si no te animaste, ¿sí? ¿Qué te parece si nos empezamos a animar? Porque sos una mujer esforzada y valiente. Sos un varón esforzado y valiente porque así te ve Dios. ¿Eh? Y si alguna vez te animaste y dijiste, ah, sí me animé tal vez este, haciendo aquella tarea y me salió bien. Bueno, ¿qué te parece si tomamos eso como una punta de lanza para decir... ¿Dios también me puede ayudar a esto otro? No creo que Dios no te haya llamado. No creo que Dios no te haya eh, puesto carga en tu corazón. Yo creo que Dios sí ya te llamó. Y cuando eh, el ángel habla habla allí con, este, con, con, con Gedeón, eh, el ángel está dando un trabajo. Dice, vos vas a estar liberando. ¿No? Entonces, vos fijate lo que este, eh, eh, sucede en esto, ¿no? Se encuentra el ángel, bueno, ahí Gedeón dice, bueno, yo voy a, yo voy a, a, a creer o voy a intentar creer. Y se encuentra, y acá nos dice, este, miremos al, al, analógicamente lo que pasó entre Moisés, ¿te acordás de Moisés? Uh -huh. Cuando se encuentra con el Señor y entre este, Gedeón cuando se encuentra este, con, con el ángel. ¿Cuál fue la respuesta de uno y cuál fue la respuesta del otro? Gedeón, más titubeante, con más temores, con más dudas. Gedeón este, como que tuvo que tener varios encuentros. Uh -huh. ¿Moisés? Parecido. Parecido, pero hizo caso más rápido. Uh -huh. Y aquí viene algo interesante, que te lo dejo como una inquietud. Moisés respondió más rápido al Señor, porque Moisés vivió... Una enseñanza de parte de su mamá, de su papá, una enseñanza mucho más profunda de la fe en Dios. Gedeón recibió una enseñanza ambigua de Dios, porque los padres le hablaron de Dios. De hecho, Gedeón conocía las historias y los grandes milagros de Dios, pero su papá tenía en el patio de su casa Baal y Acera. Y esto también me habla a mí. Si yo quiero formar hijos fuertes en Dios, nietos fuertes en Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar todos los vales y todas las aceras de mi casa, de mi patio. Porque mis hijos van a estar con esa ambigüedad. Después les va a costar, otra vez volvemos a la paternidad de Dios en nuestra mirada a Dios, cuando tenemos distorsionada nuestra, nuestra imagen paterna. Si mis padres no son fuertes espiritualmente, es muy probable que yo no lo sea. Es muy probable que yo sea como Gedeón y esté con una crisis de identidad espiritual. Y esto es lo que nos está pasando. Hoy tenemos personas que conocen al Señor, pero que todavía están sanando su identidad espiritual en Cristo. ¿Por qué? Porque no está afirmada la identidad en el momento que tendría que ser afirmada. Y por ahí como padres hemos fallado con nuestros hijos, y por ahí si nuestros hijos no sanan también esto, van a fallar con nuestros nietos. Entonces tenemos que comenzar a sanar desde los padres, los abuelos, los bisabuelos, comenzar a sanar y a sacar las aceras, los baales, para que nuestros hijos, para que nuestra, nuestras generaciones futuras estén firmes con una identidad en Cristo fuerte y que no tengan tantas dudas espirituales. Interesante, ¿no? Miren cómo esta mirada nos, nos este, comienza a, a e inclusive, este, a, a hacer cambiar algunas posturas y algunas vivencias que es la que tenemos que comenzar a hacer. Porque fíjate que, aunque son similares las historias entre Gedón y Moisés, lo que nosotros vemos es que las respuestas son diferentes. Uno rápidamente obedece a Dios, otro tiene que pasar todo un proceso para asegurarse, ¿será que Dios me habla? ¿será que no? ¿será que...? Es, es como que hay una inseguridad. Y Dios no, no, no, no se ofende por eso, y no, no, no estoy diciendo que eso esté mal, sino que estoy diciendo que eso es consecuencia de una identidad en Dios no resuelta. Viste que estamos con todo este tema de género y todo lo demás, sí. identidad de género. Bueno, no sabemos quiénes somos, muchachos y chicas, y muchachas y, y chiques. No sabemos quiénes somos espiritualmente. Somos hijos, no somos hijos. Somos salvos, no somos salvos. Somos fuertes, no somos fuertes. ¿Viste que estamos con todas las dudas? Porque evidentemente algo no está sano. Y tenemos que sanar. Y tenemos que fijarnos en lo que le pasó a Gedeón, porque esta es la generación que está en este momento necesitando identidad en Dios. Esta es la generación. Y bueno, ¿qué tipo de excusas le ponemos a Dios? Porque ¿qué le dice Gedeón? Y mira que yo soy de la tribu más pequeña, ¿Eh? yo soy de la tribu más pequeña Manasés, ¿no? Dice Manasés, yo soy de la tribu más pequeña de Manasés, y dice, y mi familia es la más pequeña, ¿no? Mi familia es la pequeña, y yo no tengo fuerzas. Bueno, ¿cuántas veces le pusimos excusas a Dios? No, mira yo no puedo. No, esto no me va a salir, yo no soy capaz, yo soy un pequeñito, yo no, no. Y entonces, ¿qué hace Gedeón? ¿Qué le pide? Señales. Le pide señales, ¿sí? Dios le pide señales. Dios le dice, mira, porque antes de las señales, le dice, mira, lo primero que tenés que hacer es voltear esos vales Fíjate que lo tiene que hacer Gedeón porque su papá no se animaba. Y lo tiene que hacer de noche por, para que nadie lo vea, que al final después lo terminaron viendo porque el, la altura de, de, de, de la hora del día este, es lo de menos. Pero bueno, lo tiene que hacer porque este, eh, nadie más se anima. Y de hecho Dios nos va a mandar a hacer cosas a vos y a mí que otros nos animaron. Y lo vamos a tener que hacer. O si sea, no, pero eso lo tiene que hacer fulanito. No, eso lo tiene que hacer mi marido. No, hacelo ¿Vos? No, eso lo tiene que hacer mi mamá, mi papá lo tiene que hacer. No, hacelo vos. Si Dios te lo está mandando, lo tenés que hacer. Lo tengo que hacer. Hagámoslo, pongámonos en las manos de Dios y hagamos lo que tenemos que hacer. Porque Dios va a cambiar las situaciones. ¿Cuánto queremos que Dios cambie nuestras situaciones? Si no hacemos nada, no va a cambiar nada. Algo vamos a tener que hacer. Y vamos a tener que poner nuestras manos en la, en la obra. Y bueno, y entonces dice que viene el Espíritu de Dios, eso lo refleja la palabra, y le habla a Gedeón y dice, bueno, vos, vos tenés que ahora liberar. Y entonces dice, si Dios está conmigo, yo voy a obedecer a Dios, yo lo quiero hacer, si Dios está conmigo, pero necesito una señal, Dios. Necesito una señal. Y le pide señal a Dios. ¿Y cuál es la señal de Dios? Le dice: Yo necesito la señal para que vos lo hagas. Y J. de Grir nos habla de las señales de Gedeón. Ya estoy terminando acá porque lo hice un poquito más, más rápido a esto, porque nos metemos en la próxima semana en, el, en la sesión número 5. ¿sí? Este, eh, J. de Grir dice que eh, Gedeón necesitó esas señales porque él no tenía todavía la revelación de Cristo. Y que nosotros hoy tenemos la revelación de Cristo. Bien, yo creo que aún así todo, Dios no se pone mal si nosotros le pedimos señales. Dios no se enoja con nosotros si le pedimos señales. Evidentemente que le pidamos señales es parte de nuestra identidad todavía no sana. Ahora, ¿eso está mal? No. Eso es lo que estamos viviendo. Y si tenemos esa parte de identidad no sana, bueno... Dios no se va a ofender si, si seguimos este, hablando con él. Y Gedeón necesitó dos señales con el mismo vellón. Una que tenía que estar todo mojado y todo el, el, el, el, el piso seco, y otra que tenía que estar todo seco el piso y el vellón mojado. ¿Sí? Y las dos se cumplieron. Ahora, Dios seguía estando al mando y Dios podría haberle dicho a Gedeón, no, mira, bueno, basta, ya está... Busco a otro. ¿Qué hizo Dios? Que tuvo paciencia. Y Dios me tiene paciencia. ¿Y qué, qué me asegura todo esto? Que mientras estoy sirviendo, Dios va a ir sanándome. Mientras estoy en sus manos, Dios va a ir capacitándome. Mientras estoy en sus manos, Dios va a ir cambiando mi vida. Mientras estoy en el servicio, Dios va a ir transformando mi ser. Porque a veces decimos, no, yo quiero que Dios me transforme para servirle. Y no es así la historia. ¿Sí? Hay un viejo dicho ese, que, que, que dice: pongamos el carro en movimiento, que los melones se acomodan solos. ¿Sí? Y me hace acordar, y digo, bueno, me imagino, ¿no? Un carro viste tirado por unos, unos caballos y este, los meloncitos, mientras el traqueteo, van, comienzan a acomodarse, ¿no? Y bueno. Pongamos el carro en movimiento que los, medones, los melones se van a ir acomodando. Pongamos el, el carro en movimiento. Ahí dice Mónica, si Dios nos pide algo, nunca debemos dudar de que nos dará las herramientas para eso. Para hacer. Buenísimo, ¿sí? Dios siempre nos va a dar las herramientas. Entonces, ¿qué te parece si en este tiempo, en estos días, en estas semanas, mientras comenzamos a sanar nuestra identidad en Cristo, mientras comenzamos a sanar nuestra este, mirada de un Dios Padre que tiene que, que ser mucho más fuerte sobre nosotros, mientras comenzamos a, a, a pedirle que Dios comience a quitarnos los temores, los miedos, y mientras empezamos a ser lo suficientemente honestos con Dios y decir, Señor, me parece que yo te estoy poniendo muchas excusas, y comenzamos a servirle en algo de lo que él nos comienza a pedir le pedimos a Dios que nos vaya sanando y que nos vaya fortaleciendo y nos vaya capacitando ¿sí? Gedeón tuvo que hacer todo esto Gedeón tuvo que comenzar su sanidad comenzar su limpieza comenzar su capacitación en servicio y Dios lo quiere hacer en vos también, en mí también así que ¿Qué te parece si nos ponemos en las manos de Dios? Ahí Luis dice que, este, eh, sí, y, y yo también, creo que todos tenemos que sanar nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad de hijas, de hijos, de siervos. ¿eh? Qué bueno que Dios todavía nos tiene en cuenta. Y me mira y te mira a vos y nos mira a nosotros y dice, yo quiero usar a estos gedeones del 2022. Yo quiero usar a estas personas que van a estar haciendo la obra mía en este tiempo. ¿Te parece? ¿Nos ponemos en las manos de Dios? ¿Querés que oremos? ¿Oramos? Eh. Gracias, Hilda, por estar allí, qué bueno que estás viéndonos. Eh. Oramos, Señor, gracias por esta noche, gracias porque cuando miramos la historia de Gedeón, es una historia tan, tan parecida a varios momentos de nuestras vidas, y por ahí en este momento es, es tan similar a lo que estamos pasando, Señor. Vemos la sociedad que está siendo arrasada por el enemigo y vemos que eh, todo está distorsionado, Señor. Y aún a veces nos vienen pensamientos de, de, de, de derrota y de desánimo y de temor, y por ahí estamos como Gedeón, Señor, estamos ahí con unos pensamientos diciendo, parece que ya todo está perdido. Pero aún así, Señor, vos viste en él... Algo que también estás viendo nosotros. Vos viste que en tus manos Gedeón podía ser otra cosa, otra persona. Y en cada uno de nosotros estás viendo lo mismo, Señor. Que en tus manos podemos ser esa mujer, ese varón, ese, esa persona esforzada y valiente. Y Señor, aunque parece irónico lo que le dijiste a, a, a Gedeón, Señor, fue profético. Y lo miraste, Señor, y dijiste... Este muchacho va a ser un guerrero esforzado y valiente. Y me miras a mí y estás mirando a cada uno de nosotros y nos ves como siervas y como siervos esforzados, valientes. Que vamos a hacer proezas en ti, Señor. Por eso, en tu nombre en este tiempo nos ponemos en tus manos. Y mientras nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos sanes, te pedimos que nos fortalezcas que nos des identidad de hijos, identidad de hijas, identidad paterna. Señor, sananos, sananos, sananos aún de las distorsiones que hemos recibido y por ahí con buenas o malas intenciones desde nuestras casas. Sananos, Señor, de la idolatría, sananos de, de las desviaciones, sananos, Señor. Sananos, sananos de las cosas que no, no están bien, Señor. Sananos, sananos, limpianos. Ayúdanos a, a derribar esos altares, a derribar esas imágenes, a derribar esos baales, esas aceras. A derribarlas, Señor. Ayúdanos. Gracias porque vos sos el mismo Dios que amaste, liberaste. Y sanaste a Israel una y otra vez. Y gracias porque lo estás haciendo conmigo, con mis hermanas, con mis hermanos. Y nos volvés a liberar, nos volvés a sanar, nos volvés a restaurar, nos volvés a usar. Gracias Jesús. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos bendigas y que vos sigas ordenando nuestras vidas. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor... Te bendiga, eh, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta noche, gracias por este momento y la semana que viene este, nos estamos viendo nuevamente y vamos a estar con la sesión número 5. Eh, gracias a Edith, a Alejandra, a Vero, a Hilda, a Luis, a Mónica, a Martín, este, a Adelia, eh, bueno, a Isaura, a Norma, a todos los que nos estuvieron acompañando a través de, de Facebook Live a los que nos ven después y a los que están acá también, gracias por hacernos el aguante, ¿eh? para que no estemos solitos acá en, en este lugar. Gracias, bendiciones y nos vemos el martes que viene en este momento o en este mismo horario. ¿eh? Que el Señor te bendiga. Gracias.